Sí, nosotros hemos venido a presentar una idea de proyecto que consiste en evolucionar unas aplicaciones tecnológicas que tenemos para los recolectores y gestores de la micología en Castilla y León, para ayudarles a dar mejor servicio sobre el control y el conocimiento del recurso. Eh, utilizamos, sobre todo, eh, dos fuentes de información importantes que vienen de Datasets de, de, de, de Gobierno Abierto, que son el mapa forestal de España, que es un convenio entre el Ministerio y, y las Comunidades Autónomas, y también los datos meteorológicos de la Agencia Estatal de Meteorología, que no son muy útiles porque tienen mucha relación con la, con la probabilidad de la fructificación de las setas. pues muy interesante porque creemos que también ayuda a dar difusión al proyecto y también te obliga a, a dar más impulso interno a al proyecto porque al final tienes que lidiarlo con muchos otros proyectos que tienes y te da también más fuerza como para, para que sea un reto interesante tenerlo a tiempo. Eh, bueno, nosotros en el caso del, del sector forestal eh, tenemos eh, mucho por hacer. La digitalización del sector está casi comenzando comparándolo con el sector agrícola y creemos que bueno, la evolución de los últimos años, sobre todo a partir de, de los catálogos de las administraciones ha sido enorme la evolución y entonces por lo tanto ahora estamos en la fase en la cual eh, eh, estamos tratando de llevar al sector el desarrollo de aplicaciones y de servicios que utilicen esos, esos datos. Por lo tanto, hay mucho por hacer, hay mucho camino por hacer. Bueno, pues eh, fundamentalmente, eh, no siempre los datos abiertos los conseguimos en resoluciones y formatos que los necesitamos, eh, que, en, en los que los necesitamos. Por lo tanto, siempre nos supone un proceso de de postproceso a la redundancia de los datos que supone un, un reto y suele ser complicado. Y en el caso del sector forestal eh, también es verdad que eh, son unos datos eh, muy especiales porque tienen una eh, digamos una dispersión espacial y territorial muy grande entonces a veces hay datasets que cuesta tener actualizaciones y con unas, en el caso de nosotros que trabajamos mucho por la Comunidad de Castilla y León y es muy grande pues cuesta a veces conseguir una información de calidad que, que, que cubra todo el territorio. Eh, bueno, yo creo que los, este, este concurso por ejemplo es un ejemplo ¿no? pero yo creo que ya no solo pasa en España sino también a nivel europeo que hay mucho, mucho proyecto que lo que está buscando es que se impulse que empresas y terceros, no solo las administraciones, sino otro tipo de organizaciones, pues eh, desarrollen servicios utilizando los datos. Hay, una, hay un nivel muy bajo de utilización de los datos para los servicios que tiene disponible el ciudadano y las empresas. Por lo tanto, yo creo que es que hasta que no se cubra eso, pensar en otra cosa no, no tiene sentido. Bueno, nos encantaría eso, lo que comentaba antes, seguir digitalizando el sector forestal, no solo en Castilla y en este momento en España, eh, porque hay mucho, hay mucho por hacer. Eh, y dan servicio tanto a propietarios como a la industria derivada de, la, de toda la cadena de valor de, del bosque.